¿Hay alguna técnica, Guille, para hacerla volar? Eh, sí, un poco de plástica, más que nada. De práctica, me gusta. A ver. me estoy arremangando, ¿Qué Guille, dale. Eh, Mire, observe, observe, dale, Julián. Oh, tengo miedo, yo sé que caer no se me va a caer, pero tengo miedo de hacerle un agujero. Toma, vení, Miguel. Vos relatá lo que ves. ¿Relatá lo que ves? Y, muy bien. Lo que ves? y... Ah, no, no, muy bien, bien. Claro, en, en es este momento, esa ya está. Ahora sería eh, la próxima, ya empezamos con la voz. Esa ya está estirada, se pues estira más, va... Muy bien, Guille, porque se dio cuenta que hablaba el otro y le tenía que poner el micrófono. a es un capo, Guille. De Venezuela al mundo, Guille. Bueno. bueno, Guillermo en este momento pasa a hacer un preestirado de la masa donde se prepara la masa justamente para sí. colocarle el queso mozzarella. Sí. Ah. Qué bien relata Guillermo. Muy bien. bien. Le vas a sacar el botón. Muy bien. Vamos, vamos. Pero está siempre igual, Julián. No quieres tirar eso. Sí, está, está bueno. Está, está, está siempre está igual. Metro los ojos, es un movimiento así, que cuesta un poquito, tiramos hacia arriba con fuerza. No, muy bien, bien. ahí muy va, muy bien. Vamos, bien. bien Julián. Muy bien, eso. Y no ser, justamente no ser, eso le da la forma a la pizza que necesitamos para luego terminar de estirarla. Muy bien. Ay, va la con ganas, ¿eh? todo el partido acá, ¿no? No quiero agrandarme, pero voy a intentar algo. Ay, no, no, no, Buen Julián, que no, puede salir como no está puede, no para salir. tirar nada, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Otro intento y yo creo que ¿Qué sale mejor ¿Qué hizo? ahí va. No sé no, qué hizo, porque no bien. lo bien. Bien. Bien. No, no no pudimos ver. Ah, se dio ah, vuelta. Se dio ah, no, Vamos de nuevo, no lo vio. Dale, una de nuevo. A ver, a ver. pero... Vamos arriba. Ah, muy bien, muy bien, <risa> excelente. Bueno, una changuita, Julián, hay que arreglar, una changuita. Hay que, arreglar, hay que arreglar. Bueno, me encanta. Yo quiero ser maestra Pizzer. Gracias, maestra. Nos hemos lavado las manos, no Esperale se preocupen. Que